Hola, hola, estoy de regreso. Seis y cuarto. A ver si están por ahí. Déjenme saber que están por ahí. Traje mi cafecito. Esta es mi taza de escrapera de miércoles. Miren. Extraño a mi escrapera de miércoles de la maca. Acá dice Miss Cari. Ahí está. La extraña maquita. Y ahí vamos a volver, chicas. Teníamos varias novedades. ay Bueno, por algo será. A ver, voy a esperar que se conecten. Vamos a esperar que se conecten. Vamos a sacar nuestra florcita de aquí. Hola, hola, hola, hola chicas Ya estoy de regreso Me traje mi cafecito Hola, ya, aquí está Ahí está mi Leslie, sí, la acabo de ver Que ha hecho muy bien Leslie Está avanzando conmigo Excelente Te cayó de perilla, amiga Sí, me fui por mi cafecito de mi taza de escaraperas de miércoles ahora sí, vamos a continuar ya, vamos a continuar esta es la parte más bonita la que más me gusta es cuando escarcho mis flores eh, yo les recomiendo que usen este tipo de pegamento es el liquid blue de pilot me gusta porque tiene dos puntas tiene esta puntita ahí la ven y tiene este aplicador. Ese es el que me gusta porque ese es el que hace que, eh, que se adhiera el pegamento. Esta es una goma común y silvestre, solamente que es transparente. Ojo, no es silicona. Es goma transparente. La normal, la simple. La que desee puede usar también eh, el Taki glue clear también puedo usar el taki glue ¿ya? Esta de aquí viene en varias presentaciones, viene así también en artesco, también viene la goma líquida con dosificador y lo que me importa es este, este aplicador que es como una esponjita, ¿ya? Entonces, fácil de conseguir. Hola, ¿Y es de la Navidad. Buenas noches, Maritziña, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo que te veo por ahí, mi vilmita. Ahí está Cintia, ya, volvimos, ya estamos aquí Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a sacar una hoja, o no escarchar todo mi mat Vamos a ponerlo por acá A ver estaba viendo unos comentarios que algunas no podían ver que se pixeleaba, otras dicen que se ve bien. Espero que lo vean bien, de verdad. Es con mucho cariño para ustedes. Ya están boleadas. Uh -huh. Vamos a bajar un poquito. Ya están boleaditas. Ahora lo que vamos a hacer es escarcharlas. Yo uso este cl Crystal Clear, ¿ya? De Paper, paper me gusta porque, a ver, les voy a enseñar. Miren qué bonita la escarcha. Tiene como unas bolitas. He enseñado a las chicas que también pueden usar diamantina transparente. Pues no hay problema. Pero a mí en especial me gusta esta de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos una. Vamos a ponerla ahí le echamos la gomita así por donde mejor le caiga como si estuvieran pintándola ya así y bien pueden sumergirlo así toda o le pueden echar con la manito como si fuera salsita Ahí, ¿ven? Miren qué bonito queda. Esto es lo más bonito. <ríe> lo que a mí me encanta. A la hora que ya les enseño a pintar, todas las chicas se quedan felices, la arman todo, pero una vez que las escarchamos oh, es el cielo <ríe> para mí. <ríe> Muy bien. Como les digo, las podemos meter así de cabeza bañarlas así bañaditas ahí le me podemos meter como si fuera salsita lo bueno es que como cae aquí en este pocillito anda. entrando ¿Cómo se llama la diamantina? La diamantina se llama Crystal Clear. Esta que yo uso, ¿ah? Pero ustedes pueden eh, comprar diamantina. Diamantina normal, la transparente. No va a tener exactamente el mismo efecto. Porque este tiene como unas bolitas. No sé si lo ven. Pero da el mismo resultado si no consiguen esta de acá. ¿Ya? Igual. Pintamos. Gracias por los corazones muchas gracias por los corazoncitos me da gusto que les guste ahí está es una belleza a la hora de escarchar por dios, miren por favor ahí está Sí se ve bien, no? Uh -huh. ya está y la última que es la más chiquitita a la chiquitina uh -huh. ahí está ay qué lindos esos corazones por dios gracias se agradece Miren, acá recupero todo lo que se me cae. Muy bien. Tapamos. Ya puse a calentar mi pistola y ahí están. Las voy a poner acá para que las vean. Las vean bonitas. Ahí están los tulipanes. Ahí las ven, sí. A ver, ver por ahí. Qué linda, ajá, bellísimas, quedan bellísimas. Miren qué lindas. A mí también me encantan. Muy bien. Ahora sí, ya solamente las vamos a colocar en este librito. A ver, menos menos, ahí está. Vamos a colocarlo con este librito he cortado un cuadradito y lo he embosado con unos puntitos esta va a venir acá ya, luego este de aquí que también es de Helfert va a venir acá y luego estas las voy a colocar así como un ramillete aquí, aquí aquí el otro y por aquí el otro. Ahí. Así va a quedar. ¿Ya? Así como lo ven. Bellísimas. Sí, realmente quedaron bellísimas. Voy a buscar dónde está mi cinta doble faz. Uh -huh. Entonces, como ya sé cómo va a quedar, voy a poner por aquí. Voy a poner acá un pedacito de cinta doble faz. No necesito pegarla por completa toda solamente en el medio ahí uh -huh. yo creo que yo quiero que se vea así todo por encimita esta de aquí la vamos a pegar con este aplicador, también las puntitas, a ver, vamos a ver si funciona, les cuento que lo he dejado secar, mejor dicho no lo he tapado, Miren, este tiene como una agujita. A ver, a ver. Vamos a ver si encuentro la capita. Voy a ver si encuentro otro. A ver, un ratito. Tengo varios aplicados. Gracias por los corazones. No tengo diamantina, no importa. La que no tiene diamantina. No importa. Hola, hola. Sí, papel pergamino. Sí, así es. Ya, bueno, como no me está funcionando este porque lo he dejado así, no hay problema. Con este de acá también se puede pegar sin problema. Para todo hay solución. Este lo vamos a pegar aquí. Papel pergamino, papel can, ¿Ya? Muy bien. Ya está pegadito. Y ahora sí vamos a pegar con la silicona vamos a pegar los tulipanes voy a poner primero los grandes uno acá y el otro por aquí así entrelazaditos ya. pero no los voy a pegar completo, los voy a pegar solamente acá y acá nada más, ahí ¿lo ven? igual este, acá y acá así entrelazados la idea es que se levanten así. Este va a venir acá. Ahí. Y este chiquitito va a venir por acá. Ahí. Ahí lo ven. Hola chicas, ¿cómo están? Ya está ya está pegadito los tulipanes y aquí le quise hacer un moñito ya con un pedacito de tul un rectángulo de tul solamente hacemos esto lo encarrujamos así para que quede como un lacito y simplemente amarramos aquí haciendo un lacito ¿Ya? un Yutecito. Ahí está Ya estamos terminando Ya está Este va a venir acá Ahí Un poco de silicona Listo Quedó, quedó nuestro librito, voy a tomar mi cafecito, bueno chicas, espero que les haya gustado lo que he trabajado con, para ustedes con mucho cariño, en verdad es un momento difícil para todos, ¿no? para todos. Pero yo creo que nosotras somos más fuertes que cualquier problema, sobre todo las manualidades. Y yo creo que dentro de todo el grupo de gente que se queda en casa, como mi esposo, mis hijas, y mi caso, ¿no? De mi familia, eh, ellos están como ambrándose a trabajar en una mesa, este, por internet, online. En cambio, yo estoy como pez en el agua. O sea este es mi lugar siempre, este es mi trabajo, entonces, yo creo que dentro de todo el mejor, se ve linda la cajita, gracias, preciosos, esas bellezas, gracias, chicas, miren qué bonito quedó, pueden hacer esos detalles en este tipo de, de sobrecitos como, de bolsillo, como tiene mi amiga, este, <coughs> le ganó un... Un kit de este, por ejemplo. Ya sabes, Leslie solamente tienes que pegar. Aquí lo importante son las flores. Qué bonitas quedan las flores. Imagínense regalar aquí, eh, no sé, un chocolatito, ¿no? Esta, esta bolsita, ¿cuánto la podrían vender? Porque es un trabajo hecho a mano ¿no? Ahí hay una tarjetita que también hice. ¿Ven? Qué bonita queda. Acá las junté todititas. Todas fueron fucsias. Acá las junté todititas. Las amarré para una tarjetita, miren una cartulina embozada atrás, un poquito una cinta, una pequeña cinta acá de, de encaje y miren qué bonito queda, ya. Entonces eh, hay infinidad de cosas para hacer con estas, eh, estas, eh, estos tulipanes. Eh, yo voy a comprometer, como les digo, este es mi trabajo, ustedes saben, pero si se trata de apoyar y ayudarlas para que se entretengan, para que se sientan este contentas, yo voy a estar dando tutoriales. Ustedes me dicen qué flor quieren que les enseñe. Así es. Uh -huh. Muchas gracias. Nada, Leslie. Gracias, Miss cari, muy bonito proyecto. Gracias por compartir con nosotros Bendiciones, princesa. Maritziña, muchas gracias. Mucho tiempo que no te no te leo. Eh, sí, para mí con mucho cariño, eh, para ustedes con mucho cariño, eh, como les digo me pueden decir o oh, por ahí en, en este tutorial me pueden escribir cari, así como me parece que Martita me ha dicho las Pimpioni o las berry. bueno tengo cantidad para enseñarles, Este podemos por, ej por ejemplo por ahí hacer un layout, todas que tengan su, una fotito y eso es un layout con estas flores, les Dije que también podríamos hacer este, flores con simplemente con un perforador de flores de troquel, también tan lindas. Así que estos días podría enseñarles eh, algo. Yo sigo con la academia, sigo con cosas, así que yo de todo también está preparando mis clases, pero para compartir con ustedes no tengo ningún problema. Gracias, Julita, gracias a ti. Ya tengo tu. Tú estás el book, amiga. Apenas se restauré todo, te lo estoy enviando. No tenía señal. Gracias, Cari. ¡Qué bueno! ¿Qué? Bueno, chicas, que les haya gustado. Muchas gracias. Mil, mil gracias. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Estén tranquilas. No salgan. Sigan trabajando en casa. Hagan sus flores. Entreténganse todo lo que puedan. Yo con mis hijos estoy vuelta loca. Pero una vez me olvido de todo así que ustedes también hagan todo lo que tengan que hacer, su cronograma, su horario de, de cocinar, de lavar de planchar, de atender a los chicos y luego ya cada uno se va a su cama, a su cuarto a hacer sus cosas o a dormir ya que yo me pongo a escrapear eso es lo único que les recomendaría tranquilas Con... por supuesto gracias por el de nada, chicas. Un besito, nos vemos con las chicas de la academia. Eh, va a estar Mirta Aidas, mi querida Mirta eh, desde Argentina. Podríamos decir que nosotros no podemos cancelar nada de clases ni nada porque todo es online, así que por ahí estamos bien. Nuestra querida Mirta Aidas va a estar este jueves haciendo una encuadernación preciosa. He visto el proyecto, está muy bonito. Así que las que deseen ingresar a la academia, ustedes saben que siempre son bienvenidas. Nosotros tenemos un chat en donde también nos apoyamos, enviamos los proyectos que estamos haciendo. Ahora más que nunca, el chat sí solamente es de eh, información de los proyectos que hacemos o de las clases que hacemos. No hay nada personal en ese chat, ya, ya la mayoría de las alumnas saben, menos información de coronavirus. Ya también el otro día di mi mensaje a la Nación por el chat, <ríe> por un audio nada de información de coronavirus porque tenemos tanta información, porque tenemos tantos chats, tantos whatsapps de información de coronavirus que no necesitamos un whatsapp más que nos llene de, de información, ¿no? De repente por ahí bueno silenciar muchos chats de mamás, de grupos de whatsapp que no nos aportan nada. Más es lo que causa pánico y eso no creo. Así eh, si pertenecen a la academia, van a estar también en WhatsApp, en donde estamos compartiendo lo que estamos haciendo estos días. ¿Ya? Esa es otra cosa que también, no sé si saben, pero si pertenecen a la academia, van a pertenecer a un WhatsApp en donde nos apoyamos con nuestro proyecto de creatividad y nuestros emprendimientos. A todos nos tomamos. Sí, yo gracias, la cariño y gracias todo hermoso muy bien ahora sí son dos partes este video, ya saben el primero es cómo las pintamos y las boleamos y este ya es como las escarchamos y cómo podemos armarlo en un proyectito en el que ustedes deseen las les mando muchos besitos muchas bendiciones eh, se les quiere a todas así que sigan creando que tenga este sello y este troquel de panes puede hacer sus, eh, sus trabajitos y me los me los enseña. Ya ya saben, mi teléfono. Todas saben mi teléfono, 975 39 Por ahí me pueden enviar. Ahí eh, Leslie estuvo mandando que estaba pintando conmigo. Creo que esa es una de las de las mayores eh, alegrías de una profesora. Es que mientras está haciendo un trabajo la alumna por el otro lado lo esté haciendo eso es lo más bonito ya no les abuso porque yo sí hablar, ¿no? <ríe> y no me quisiera despedir quisiera seguir haciendo cosas pero no se puede voy a ver qué hacemos ustedes me dicen aquí en este videito qué otra flor quieres que les enseñe y yo se las enseño con mucho gusto las hortensias no se las voy a enseñar porque me queda la esto de que todavía vamos a ir a y tengo las hortencias ahí, es un proyecto nuevo, pero proyectos anteriores con muchísimo gusto puedo enseñaros a ver, dice Sarita Cristel yo quiero pertenecer, muy bien entra nomás este, ahí está Vilma Alpaca para darte todos los informes eh, la mensualidad está 60 soles eh, tienes derecho a eh, 8 proyectos al mes 2 por semana y 60 soles está la matrícula si es por primera vez que dura todo un año. Es decir, todo el 2020 dura la matrícula, ¿ya? Y el mes que tú quieras ingresar, ese mes puedes entrar. No te exigimos entrar en los meses. Besitos, cuídense mucho. Adiós, hasta mañana. Algo les enseñaré mañana. Bye.